Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Paucar. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando este nuevo ejercicio en modo 3D Bueno, en eh, primer lugar vamos a utilizar lo que es eh, un diámetros y la línea tangente Para ello lo que tenemos que irnos, en primer lugar, eh, parte inferior, donde dice configuración Deslizamos y nos vamos 3D Modific Seleccionamos eso y nos va a cambiar la pestaña ok, el modo de trabajo ahora lo que nos tenemos que ir primero a hacer los diámetros nos va a parte superior izquierdo casi al centro está el diámetro, ¿no? el diámetro ok, deslizamos, nos vamos center, diámetro, seleccionamos el comando ubicamos un punto cualquiera y digitamos que es 55, damos luego enter, seguidamente le vamos a dar lo que es de 40, igualmente diámetro nos vamos icono de diámetro seleccionamos Ubicamos el punto medio Si no nos aparece nos vamos a activar Lo que es SNAP de cursor Seleccionamos Objetivos Y nos vamos a seleccionar todo Luego OK Una vez seleccionado nos ubicamos en el punto medio Vamos a estar digitando lo que es el diámetro de 40 Digitamos ENTER Seguido es el diámetro de 25, perdón, de 25. Comando Diámetro Y de 25 ENTER y por último tenemos un diámetro de 70, ¿no? un diámetro de 70, comando diámetro y luego de 70. Enter. Ahora tenemos acá el diámetro de, de 15, no, el diámetro de 15. Nos vamos comando diámetro, ubicamos punto medio y digitamos 15. Ahora, pero este 15 está a una distancia de 70. Lo que tenemos que hacer, seleccionamos el círculo, nos vamos el comando de mover, ¿ok? De mover. Seleccionamos, ubicamos punto medio porque nos dice del punto medio a punto medio es una distancia de 70. Ok, ubicamos punto medio y cuánto queremos moverlo, lo que vamos a mover a una distancia de 70. Listo, ya tenemos. A esa distancia tenemos un, un diámetro de 25 también. Nos vamos diámetro, comando diámetro y ubicamos 25. Luego tenemos un radio de 20. Para ello lo que tenemos que generar, deslizamos y nos vamos radio, ubicamos punto medio y radio de... 20 listo ok ahora tenemos las líneas tangentes no la línea tangente para ello nos va a la parte inferior configuración del cursor snat objetivos desactivamos todo desactivamos todo y nos vamos a quedar con tangente line. No. listo ok y nos vamos a una línea línea primer tangente segundo tangente le damos un enter luego línea Primer tangente, segundo tangente y enter. Luego vamos a recortar, nos vamos a trim, recortar, comando recortar, ante clic derecho, recortamos esta parte y esta parte. Seleccionamos y nos digitamos comando mirror, ¿no? mirror, ok, mirror. Picamos el punto medio, picamos el punto medio y realizamos nos vamos hacia abajo, damos un clic ahí y le decimos que no queremos copiar el anterior, no No queremos borrar perdón, no queremos borrar el anterior ok, la damos, no y listo, vamos a estar recortando esta parte trim, anti clic derecho, recortamos esta parte bueno, ya tenemos ahí ya tenemos las, las líneas del, del exterior de estas líneas, vamos a convertirle en polilínea ok, seleccionamos todos y nos vamos a coins de unir ya listo, ya está en una sola línea luego tenemos que irnos para estar generando aquí, como nos muestra en la figura 3D ok, tenemos dicen, una, una altura de 15 y esta altura es de 5 también de 25 y de 20 por último ¿no? ya, para ello para estar generando lo que tenemos que hacer un orbit seleccionamos el comando orbit vamos a moverlo nada más de esta manera ok, listo y una vez que hemos movido de esa manera, lo que tenemos que hacer, nos vamos al comando extruye. Nos vamos al comando extruye, seleccionamos la polilínea y le y damos un enter y ahí nos pide, ¿no? ¿Cuánto de altura queremos? Queremos de 15 de altura, ¿ok? Y enter, listo. Luego el círculo queremos de, eh, tenemos una altura de 5, pero desde abajo sumado nos da 20. Para ello nos vamos eh, el comando press pull, seleccionamos el círculo, y nos da una altura de 20. Listo. Y el otro. Círculo del medio. Vamos a Press Pull. Comando Press Pull. Seleccionamos. Y le damos una, una distancia cualquiera. Porque vamos a estar haciendo el pollo. Ok. De luego. De eso tenemos que caernos. Nos vamos al comando de Subtrayer. Seleccionamos. Seleccionar primero los. Bloques, lo que queremos que se quede en este caso, luego damos ante, clic derecho y luego el bloque que se quiere ir. No, en este caso, clic ahí y damos un enter. Listo, ya tenemos ya la primera figura. Si queremos verlo como está yendo, nos vamos a parte superior donde es 3D, deslizamos y nos vamos conceptual. Listo, conceptual y vamos un orbit, vamos a moverlo como nos está yendo. Ok, ya tenemos hasta ahí. Muy bien, que ya estamos siendo excelente. Ok, luego. Vamos a volver el anterior. Luego tenemos aquí, tenemos una distancia de 25 y otro de 20. Para ello lo que tenemos que irnos, el comando press pull. Nos ubicamos de la línea y una altura nos piden. Una altura. En este caso es una altura de 25. No. Y es una altura de 20. Entonces sería 45 sumado total. Porque nos estábamos yendo desde la base. ¿Ok? damos un enter luego tenemos que irnos una distancia de 20 que es esta una distancia de 20 pero sumado todo nos da 65 ok nos da 65 damos un enter luego el último círculo lo que tenemos que ir a pull, comando press pool de nuevamente seleccionamos y una distancia cualquiera no una distancia cualquiera porque vamos a estar a eh, cortando esa parte, nos vamos, comando subtraer seleccionamos todos los bloques lo que se quiere quedar en este caso, luego ante clic derecho y lo que se quiere ir ¿no? luego enter, listo, ya tenemos ahora esta parte, lo que nos falta también es en la misma distancia que hemos hecho en este lado izquierdo, ok, luego primeramente nos vamos, comando press, press pull este. Digitamos esta una distancia de 20 Ok, una distancia de 20 Y el otro nos vamos Comando pull, nos vamos a una distancia cualquiera Y vamos al comando eh, Extrae, subtrae Seleccionamos todos los que se van a quedar Y luego ante clic derecho Y lo que se van a ir y enter, listo Luego nos vamos al comando Conceptual Seleccionamos y tenemos ahí Nuestro respectivo figura Que hemos hecho el día de hoy ok ya tenemos la respectiva figura. Y lo pueden mover en los 360 grados. ¿Ok? Listo. Bueno, ya tenemos la figura terminada. Eh, para Quería comentarles, si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les manda una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video, un nuevo ejercicio. Y esté, así estén atentos cada uno de ustedes. ¿Ok? En la descripción también les voy a dejar el link de mi blog para que vayan y descargan el, el archivo si que usted lo desea y también les voy a dejar un link cómo se puede descargar porque muchos me han estado pidiendo que no se puede descargar pero ahí les voy a dejar un video cómo se puede descargar ok sin más comentarios nos vemos hasta el próximo video chao chao